la ministra, pregunto a doña María y La palabra a su señoría. No hay democracia si no están las mujeres dentro. Ministra, mientras el Congreso trabajaba en el Pacto de Estado, que les quedó más bien pobre, aquí en el Senado hemos hecho otro tipo de trabajo de autorrevisión del sistema. Una de las funciones primarias del Estado es la protección de su gente. Este Estado no está protegiendo a las mujeres, pues cada semana hay asesinatos machistas y muerte muerte es solo el extremo del extremo de la violencia. De entre las mujeres asesinadas en el, el año pasado, un 30% había denunciado. Se alarman ustedes siempre por el 60% que no denunció, mujer denuncia, mujer denuncia, pero mucho más bochornoso un escándalo es ese 30%, que, ese 30 que sí lo hizo, que sí pidió ayuda y que acabó igualmente asesinada. El sistema no está protegiendo a las mujeres. Ese es el motivo por el que muchas callan. Y que el sistema proteja es responsabilidad del Gobierno. Trabajo suyo, ministra. Y para que proteja, hay que saber por qué no protege. Esta Cámara, el arco parlamentario entero, le ha venido haciendo su trabajo. Conocer qué está fallando, escuchar a las expertas, detectar los agujeros en el sistema y proponer cambios. Ahora se le pide que implemente esos cambios. Hoy le pregunto, no por el pactito de Estado, sino por el documento que aprobó este Senado. Ha empezado el Gobierno a implementar medidas del informe del Senado. Le pregunto qué medidas son hoy realidad. Muchas gracias, senadora Freysanet. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Señoría, el Gobierno, como usted sabe, estamos trabajando en el Pacto de Estado de la ponencia del Congreso y de la ponencia del Senado. Estamos ahora en el plazo de dos meses para someter las ponencias del Congreso y del Senado. A las al acuerdo de las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia, asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles. Este Gobierno tiene clarísimo que la base del acuerdo del pacto de Estado son los dos informes, del Congreso y del Senado, porque en ambas cámaras recae la soberanía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Frisanet. Ministra, entiendo los tiempos de lo procedimental. Entienda usted los tiempos de la urgencia. El tiempo corre. Empezamos con esto en enero. En julio aprobamos el informe. Eh, se ratificó en septiembre y estamos casi en diciembre. Es, como que, es un poco como para morirse de pena. Me habla usted del pacto, pero yo le pregunto por el trabajo de esta Cámara. Este documento, por un lado, sirvió de aportación al pactito de Estado, pero, por otro, es la propuesta de trabajo que el Senado le pide al Gobierno. El Senado le dice al Gobierno que actúe. Pero es que además este informe no debería existir como, pro como propuesta política, pues solo corrige faltas que no se deberían producir. Hay puntos que no dependen de otras administraciones, hay puntos que no dependen de presupuesto, hay puntos que llegan al absurdo de que no sería necesario si se cumpliese la ley, como eliminar la publicidad sexista, que es que está prohibida por ley. Es desesperante. Así que pónganse las pilas, señora ministra, llevan ustedes años gobernando. No empiezan no llevan años y vamos muy tarde. Mientras pactan y no pactan papel, le pido que escoja puntos que le parezcan prioritarios y que empiece por cualquier lado, por cualquiera de los 266 puntos. Priorice y actúe. Por ejemplo, 207, formación continua y obligatoria en género a todos los operadores jurídicos. Ya, es básico. 224, plan de acompañamiento a la víctima, acompañamiento letrado psicológico de traducción e intérpretes. Desde el momento cero, no estáis solas. O el 171, Plan de acción contra la, contra la violencia sexual en España hay una violación cada ocho horas es una emergencia pónganse las pilas ministra porque este Estado no cumple este Estado no está cumpliendo señoría. sí presidente este Estado está en falta con las mujeres que son la mitad del país señoría muchas gracias senadora Faisanet. señora ministra sí gracias presidente. El compromiso del Gobierno de España es total hacia la lucha contra la violencia de género no solo política socialmente, sino también presupuestariamente. Y le voy a decir qué hemos hecho este año. Primero que todo, hemos aprobado unos presupuestos en el año 2017, donde hay una partida presupuestaria de 266 millones de euros en la lucha contra la violencia de género, ya que esta es una política transversal y es el presupuesto de todos los ministerios en la lucha contra la violencia de género. Segunda cosa, en la delegación del Gobierno de violencia de género en esos presupuestos del 2017, es la vez que tenemos más presupuesto desde el último ejercicio del Gobierno del Partido Socialista. Y le voy a decir más. Nosotros llevamos las pilas puestas. Ustedes votaron no al presupuesto. Usted puede hablar muy alto, muy claro, pero ustedes dicen no al presupuesto de violencia de género. Y le voy a decir más. Y ahora en el Pacto de Estado nos hemos comprometido con más recursos que nunca jamás ningún gobierno había comprometido tanto dinero en la lucha contra la violencia de género. Mil millones de euros en los próximos cinco años que prevé el pacto. Y le voy a decir aún más. ¿Qué hemos hecho este año? Una aplicación para la prevención y detección de la violencia de mujeres con discapacidad en colaboración con el CERMI. Esto ya lo hemos puesto en marcha y también está en el pacto, pero ya lo hemos puesto en marcha antes de la firma del pacto. Hemos hecho campañas dirigidas especialmente a adolescentes y a involucrándolos específicamente para que no permitan situaciones o actitudes que fomenten la violencia contra las mujeres. Hemos puesto en marcha la campaña «Corta tiempo, el maltrato no llega de repente», Cuatro millones de visualizaciones en YouTube de esta campaña. También la campaña para adolescentes de pantallas amigas junto con Twitter, para prevenir la violencia de control entre la población adolescente. Hemos puesto también en marcha la campaña «No inviertas en sufrimiento en contra de la trata». También hemos puesto en marcha la campaña «Cuando hay maltrato en una pareja no son solo cosas de parejas», porque ...realmente es de toda la sociedad... También hemos firmado un acuerdo con las farmacias, con el Consejo Farmacéutico, donde implicamos de forma activa en la lucha contra la violencia de género a todas las oficinas de farmacia de toda España. Y finalmente también hemos hecho un acuerdo con fabricantes de smartphones para que de forma automática se borre el registro de la llamada 016 del dispositivo. Por tanto, hemos hecho mucho durante este año y continuaremos haciendo muchísimo porque estamos comprometidos con el pacto. ¿Y por qué estamos comprometidos con el pacto? Porque lo hemos conseguido juntos, unidos, aun cuando ustedes se cayeron en Último momento. Muchísimas gracias, señora ministra. Pregunta de don Ricardo Carnal.